Se le va a llega Nada llega Estoy rezando y nada llega Nada llega Nada llega no El humo, la ceniza, el polvo blanco se me llevan. Estoy haciendo el vaina, bailando en la estratosfera. No me importan tus problemas, no me importan tus negocios. Desde aquí arriba yo me mofo mozo. Y Lili no es un socio ni un negocio para mí. El aprecio mis adultos me ayuda a seguir así. Con mi rumbo sin destino, con mi mundo jodido. Dando huerta por la periferia para conseguir el kilo. Cuatro días en la costa, tres días por aquí. Hoy es Tienza ahora, mañana al haito del Guadalquivir. Esa es tu forma de vivir, la rutina. Que va. Ahora me gusta Movida. Mira lo jodida que es la vida. Cuando falta el que más quiere, dime quién te anima. La droga, la bebida, pareces a la salida. Las huid, las pibas, el dinero sin vacila Pero eso no te hace más hombre que va. Yo me quiero labrar un hombre que, sí, que sí, sin ser un maleante sin tener que delinquir, no tener mi puta sino una mujer a la que hacer feliz. Si soy sincero ya lo vi de lejos, su modo de jugar tú te despistas, yo me lo quedo. Que todas esas bichis yo ya me las camelé. No hay forma de que el amor me venga a joder. Nunca mezclé, negocios con placer Me fío de mí, mis cojones, y demasiado es Tú tu sendero, yo el mío y a respetar Tú te quedas en la cloaca mientras que yo echo a volar Sin un sendero fijo, los huevos bien puestos Tendrás que luchar mucho pa' quitarme a mí el puesto Te veo un poco jodido, se te vas a perder Se te han subido a las barbas, ya no tienes nada que hacer Mírame, con THC Desde el barrio, no, no, no, en Estoy rezando y nada llega, nada llega Por cuatro peras te la juegan los colegas Estoy rezando y nada llega Por un par de peras